De derechos humanos en los líderes, de los líderes en Colombia, hemos visto que hay un fenómeno que en muchas circunstancias se ha acrecentado, que es el asesinato y las desapariciones de los líderes. Eh, sobre todo nos preocupa que incluso después del acuerdo de paz, después de eh, incluso de la desmovilización de los paramilitares en el 2007, eh, pues el asesinato de líderes sociales no haya disminuido. Entonces o sea, estamos como en un estado de incertidumbre y un poco de eh, como de miedo y de riesgos pues Porque no queremos volver a repetir lo que pasó eh, Con la Unión Patriótica, por uh -huh. ejemplo Primero, el, el fenómeno de asesinatos y desapariciones De líderes sociales no ha decrecido eh, Incluso en ciertos momentos Hemos visto que incluso ha podido aumentar Y la sistematicidad tiene que ver con el hecho De que eh, hay un fenómeno que es reiterativo Y que, es, que, que, es, que la, el asesinato es eh, como... Obedece a unos patrones específicos, no solamente en términos de números, o sea, el número es alarmante, pero también las formas en las que los están matando y los municipios en donde los están matando. Entonces, ¿qué hicimos en el informe? Fue mirar en qué municipios y cuáles eran los factores que aumentaban la probabilidad de que a los líderes los asesinaran o los, o los desaparecieran. Lo que encontramos fue que en los, en los municipios Digamos que son los más afectados Antioquia, Córdoba, Nariño, Valle del Cauca Hay unas variables muy específicas Asociadas como eh, A los grupos herederos Del paramilitarismo eh, Asociadas a las desigualdades agrarias Asociadas a los índices de necesidades básicas Insatisfechas, entonces lo que vimos es que es un fenómeno que ocurre en unos municipios con unas características muy particulares. Además, se hicieron también comparaciones con municipios, eh, digamos, donde el asesinato, con todos los municipios de Colombia, otras comparaciones donde, eh, entre los municipios donde ocurren los asesinatos y los, entre los municipios donde ocurren y donde no ocurren los asesinatos. Entonces, eh, como te digo, vimos fue mmm, pues esto, cuáles eran esos, aquellos factores que, que aumentaban, digamos, un poco la... La, como la, el riesgo de los líderes de, de la persecución y de ser asesinados y de ser desaparecidos y esos fueron los resultados que sacamos.